Hola. A... Gracias y hola. Es un gran honor estar presente entre vosotros hoy. Un gran agradecimiento por la invitación. Siento no hablar catalán ni español. Hablo inglés como cualquier francés medio que se precie. Y la tecnología de código abierto es colaborativa, Christian Langren lo dijo ayer y lo vimos de nuevo durante todo el primer día con esta atmósfera tan especial que se creó aquí, la calidad de los conferenciantes y los proyectos tan inspiradores que nos presentaron. El título de mi presentación es bueno, añadi, añadí una frase ayer, eh, retar a la institución acerca de cómo aplicar la educación abierta, el caso del gobierno francés. Escuchando las preguntas de ayer, incluso esta mañana, he añadido, ¿es posible vivir sin Google o Microsoft? Es un nuevo añadido, es una gran pregunta me parece. Porque como para Wustenberg dijo no se recomienda utilizarlas en las escuelas francesas como en la región alemana que vimos ayer y no es una limitación, creo que es una oportunidad social y democrática todos estamos de acuerdo de que la, la educación abierta en teoría es buena pero en la práctica también escuché ayer que bueno, vale la educación en abierto, vale pero las plataformas de Google están muy a muchísima distancia de años luz de lo que es Moodle. No estoy diciendo aquí que en Francia tendremos éxito y conseguiremos resistiéndonos a las aulas de Google por sí solo, pero quiero mostraros dos ideas. Uno una práctica y una política que parecen ir avanzando en la dirección correcta, especialmente si cada vez más de nosotros aquí en Barcelona y por toda Europa hacemos lo mismo. Idea 1 es la contribución. En las profundidades de uno de los miles de proyectos gratuitos que se encuentran en el MidHub se puede leer esto en mitad página. Queremos agradecer al Ministerio Francés de Educación que financió el desarrollo de algunas características en la versión 2.5. Es poco frecuente... Es Big Blue Button, la comunidad Big Blue Button, que es bueno, es poco frecuente que agradezcan a la administración pública. Big Blue Button es una herramienta gratuita de conferencias y se utiliza en este congreso y se integra en PD. También lo utilizamos en Francia para un millón de profesores. Esa es la escala, pero también contribuimos, y esto es nuevo a mejorar las diferentes salas por separado, la pizarra interactiva. Y este año hemos hecho un gran feedback pidiendo a los profesores y alumnos qué es lo que les gustaría ver como mejorías. Priorizamos y... Vimos cuáles eran, a través de estas consultas, pues, las prioridades de la, comunica, de la gran comunidad que lo utiliza. Y pagamos una vez y se introdujo todas las novedades en el código pues para el beneficio de todos y también para el beneficio de este congreso. Esto es una buena práctica, damos y recibimos. Por otro lado, también imaginemos que todo el público europeo, y todas las administraciones que utilicen BigBlueButton hicieron lo mismo precisamente eh, juntos. Y esta sería mi primera idea, ¿no? el primer planteamiento que les traslado. BigBlueButton es parte de un proyecto mayor que se llama Apps Education, que tiene otras características más allá de la contribución. Eh, funcionó hasta la primera cuarentena para responder a las necesidades de los profesores. Ofrece también un espacio de trabajo colaborativo para todos los profesores, casi un millón de profesores, basándose en un software de código abierto, robusto y consolidado y pueden leer las características en pantalla. Pienso que el hecho de haber acogido y haber mantenido también por parte de un ministerio es fundamental para la protección de datos. Y una cuestión original es que cada una de las regiones cuida precisamente de sus códigos en abierto. Por ejemplo, eh, Provenza eh, lo gestiona Blue Button, eh, Bretaña, Nextcloud, así cada uno gestiona. Y también anima a los profesores a que puedan crear y puedan compartir los OERs recursos educativos en abierto en un entorno confiable y soberano. Aquí eh, podéis ver en mi web personal, mi homepage con uh, la aplicación que he decidido mostrar. Veremos rápidamente algunos ejemplos uh, porque sí que no tenemos mucho tiempo, pero Big Blue Button, uh, ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Después tenemos aquí el ejemplo de Nextcloud una especie de Google Drive. Es una alternativa a Google Drive. LibreOffice Online, eh, para la colaboración en tiempo real. En realidad, aún uh, no está al nivel de Google, pero funciona. Y es lo mismo que con BigBlueButton. Si aunamos nuestras fuerzas, ofrecemos realmente los medios y nos dotamos de ellos, podríamos alcanzar a Google. PeerTube. Eh, vi un vídeo ayer en PeerTube aquí. Es muy importante, sobre todo, no depender demasiado ¿no? en YouTube para poder cargar vídeos educativos y vídeos de los estudiantes. Creo que no hay que basarse tanto en YouTube. También estamos contribuyendo a mucho al desarrollo de PeerTube. Después otro espacio para publicar artículos como una especie de blog donde los profesores pueden publicar contenidos sin tener que pedir permiso a nadie. Al mismo tiempo también proponemos una especie de WhatsApp, una alternativa a WhatsApp que se llama CHAP. Lo uso todos los días y el código fuente es accesible y gratuito. Así que se puede utilizar si quieren. Después también insisto mucho en Apps Education porque eh, su modelo se parece mucho al DD, ¿no? Es eh, nuestro DD francés. Así que, bueno, eh, somos Button, Nextcloud, uh, Moodle, uh, Etherpad, ¿qué tienen en común? Pues debemos trabajar en, juntos para mejorar el software que está incrustado en nuestras ilusiones. Punto número dos. Algunos datos sobre mí. No es porque me guste fanfarronear de mí mismo, pero es porque creo que es interesante ¿no? lo que voy a compartir. No tengo un perfil típico para la administración, diríamos, Básicamente, bueno, eh, he sido un profesor de matemáticas en secundaria durante 25 años, soy un activista del software libre, eh, fundé Framasoft hace 20 años atrás y Framasoft eh, tiene su artículo en español en la Wikipedia, así que vamos a verlo. Difusión. De software libre. Okay. Es uno de los principales portales francófonos de la cultura del software libre. ...tanto en términos de servicio como de usu usuarios. Uh, Bien, lo creé en 2001 y fui su presidente durante 12 años. Durante muchos años, pues esperamos, ¿verdad?, que hubiese un proceso de software libre en todo el sistema educativo francés, pero, bueno, al final no lo logramos y perdimos un poco la paciencia y fuimos súper críticos. Me acuerdo que trabajé personalmente en el pasado con la INCO y bueno, eh, mi ministro me llevó hasta el punto de la locura. Pensé que a lo mejor no sabía que existía el software libre y por tanto es un ministro responsable e incompetente o sabe que existe el software libre y no hace nada al respecto y también eh, en ese sentido sería culpable. Bien, al decir estas palabras públicamente podéis imaginar que nunca, eh, bueno, me hubiese imaginado que hubiese llegado un día al ministerio, pero hoy hoy, las cosas han cambiado. Se me invitó que me uniera al ministerio hace un año atrás y acepté ¿verdad? este desafío. Y como se trató de la primera vez que allí ¿no? había... Ese interés sobre educación en el código abierto y los recursos de software libre, pues me convertí en un gestor de proyectos y por tanto llegué bastante alto en los órganos de la administración. Me pidieron, sé leal, pero sé tú. Bien, ya veremos, pero de momento las cosas están yendo bastante bien. Así que, ¿qué estoy haciendo a fin de cuentas, no? en el Ministerio Francés de Educación. Mi tarea principal es crear y liderar una estrategia y crear una hoja de ruta para el uh, software libre y los OER en la educación. Aquí que lo denominamos un programa libre para las escuelas, la educación, en todos los países uh, que han utilizado código abierto desde hace mucho tiempo, no han tenido nunca un departamento que sirviese para coordinarlo todo. Así que la idea, perdón, la idea es intentar crear uh, todo ello allí donde fuera posible, aunque solo hubiese una única persona con la que empezar. y Incluso si esa persona viene de la, del lado de los luchadores, ¿verdad? Es verdad, es verdad, y que es mucho más fácil cuando eh, tu gestor ¿no? y tus directores entienden eh, la proporción del problema. Y aquí dos citas de mi director, que está en contacto directo con el Ministerio de Educación. Y para mí es importante suplegar lo siguiente, ¿no? Él dice, he esperado tanto tiempo poder escuchar todo esto y cuando escuché eso por primera vez estuve muy emocionado, inclusive me puse a llorar. No. Okay. So, uh, a, ¿no? Solo una... Compartir la mutualización y la colaboración, estos grandes valores que obviamente... Son el 200% compatibles con la educación en abierto. Y otra cita: si tuviese un sueño, sería el de construir en cinco años la Wikipedia de los recursos educativos, dice el eh, director de la educación digital en Francia. Así que, después de esas citas, soñemos juntos a nivel europeo y más allá, porque es urgente. Otra educación y por consiguiente otra sociedad es posible. Merci beaucoup, muchas gracias.